Ahora bien, ¿qué tipos de comprobantes vamos a tener? Bueno, pues creo que esto ya lo conocen, el de ingresos, el de egresos, el CFDI de traslado, ¿no? ¿Para qué sirve el CFDI de traslado? Algo que todavía no nos queda hasta la fecha muy claro. Recordarles que este CFDI de traslado existe desde el 2017. Pero cuando vimos ahí que decía CFDI de traslado, pues quién sabe para qué sirva, ¿no? Hoy en día, pasa a ser relevante porque no sé cómo le van a hacer, no, no tengo ni la menor idea cómo va a ser la, la cuestión operativa. ¿Y a qué me refiero con la cuestión operativa? ¿Quién me va a parar la camioneta? ¿Quién me va a solicitar mi CFDI de traslado? ¿Qué tanto está capacitada la gente que me va a parar, en este caso me imagino que Guardia Nacional, y me va a solicitar el comprobante eh, fiscal de traslado porque estoy trasladando mi propia, la mejor mercancía, mi propia mercancía, en un, eh, en un lugar, ¿no? X, en una carretera, la México-Pachuca. Voy de la Ciudad de México a Pachuca. Estoy, tra estoy trasladando mi propia mercancía. La pregunta sería, ¿tengo que traer CFD de traslado? Sí. ¿Cómo me vas a revisar? O sea, ¿cuál va a ser el protocolo de actuar de la en este caso de la autoridad por lo menos yo no lo tengo claro hasta la fecha ¿eh? ni con complemento carta porte recordemos que carta porte no es nuevo y para esto me voy más, más, este, más para acá recordemos que complemento carta porte no es nuevo y es un complemento no es un cfdi como tal ¿eh? no es un tipo de comprobante es un complemento es decir complementa a algo y en este caso, el CFDI, eh, perdón, el complemento carta cartaporte o la carta cartaporte ya existía para términos del Código de Comercio, de la Ley General de Transportes, entre otros. Ya existía, se llenaba mano, te paraba un federal de caminos, se la mostraba, sobre todo aquellos que transportaban mercancías, ya se la sabían, ¿no? Ya se la sabían que tenías que llevar eso. No había problema. Ahora, ¿qué hace el SAT? Bueno, pues ahora se vuelve digital. Y a través de ello, pues lo jale el SAT y le dice, también para mí es válido el, el, la carta aporte. Y le vamos a llamar complemento, carta aporte, complementa. ¿Qué quiere decir complementar? Bueno, pues o sale de un CFDI de ingresos y su complemento, o sale de un CFDI de traslado y su complemento. No puede existir por sí solo, porque no es un tipo de comprobante. No es un tipo de comprobante. Es, digamos, algo que acompaña a otro comprobante. ¿Ok? Sin embargo, bueno, pues la autoridad, más que en quién lo emite, cuándo lo emites, creo que eso nos ha quedado claro hasta cierto punto. El problema es la operatividad. ¿Quién va a ser el responsable de solicitármelo? ¿En qué puntos carreteros va a ser de sorpresa? Este, ¿Qué me vas a pedir? Porque dice la resolución que trae la, el archivo digital. ¿Cuál es el, el documento válido? ¿El XML o el PDF? ¿Qué dicen ustedes? ¿XML o PDF? ¿Cuál es el documento válido de un comprobante? Y de un complemento. ¿El XML o el PDF? Todos estamos de acuerdo que el XML, ¿ah? ¿eh? Entonces yo te diría, a ver, me detienes. ¿No trae usted el comprobado? Sí, mire, aquí está. ¿Y esto qué es, no? Veo puros números. Es el XML, maestro. Y aquí lo traigo, mira. Aquí está. Dice la resolución que tendrías que traer el PDF o el XML. Ah, pues traigo el XML. Y entonces aquí se vuelve un problema. Porque ¿cómo me van a revisar? Volvemos a lo mismo. Yo creo que la parte de entender nosotros contadores... Eh, Quién lo expide, cuándo, de qué forma, ya nos ha quedado hasta cierto punto claro. Lo que no queda claro para el empresario, y muchas veces lo han preguntado, es: ¿y cómo va a actuar la autoridad? ¿Quién me detiene? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué me solicita? Ah, el, sí, en XML, en PDF, yo lo tengo que traer impreso. Yo lo que les he comentado a la mayoría es: si todavía sigues manejando tu carta porte-papel, síguela trabajando. ¿Por qué? En independencia si llevas, obviamente, el timbrado ya del complemento. Porque recordemos que, bueno, pues, la autoridad que, que, que, que llegó, pues muchos de ellos fueron federales de caminos, otros están a lo que se hacía antes. Entonces, cuando te paran, seguramente, pues, te piden lo mismo, ¿no? A ver su carta aporte, no traigo. putz, ya se metió en problemas. Sigue sacando la carta aporte en papel más el complemento carta aporte. Para evitar, pues, que en algún momento te puedan detener y te puedan, obviamente, hasta multar y quitar la, la mercancía en algunos casos, ¿no? Ahora, también está el comprobante de recepción de pagos, que ese ya lo conocemos, ¿no? El complemento de pagos. El comprobante de nómina y el comprobante de retenciones o información de pagos. Ahora bien, recordarles que... Y no sé, yo he visto mucho en los grupos, ¿no? Oye, ¿con qué facturo este, tal cosa? Oye, ¿cuál es la clave de tal cosa? Recordarles que eh, existe en el portal del SAT, pues, un catálogo de productos y servicios. Ahí nada más tecleándole servicios contables o contabilidad, pues, te van a aparecer todo aquello que tenga que ver con contabilidad. Ya tú decidirás, ¿no? Cuál es el que estás buscando. Creo que este catálogo de productos y servicios, pues obviamente le, le, le funciona a muchos, ¿no? Para nada más, pues, revisar qué es lo que yo estoy, eh, o lo que quiero yo buscar en esa, en esa clave. Ahora, se lo vuelvo a decir, deducción, régimen fiscal. Uso del comprobante fiscal, ¿a qué tiene deducciones? Tiene el derecho del régimen de sueldos y salarios y asimilados. Bueno, ya lo platicamos, ¿no? Que solamente a las deducciones pues no estructurales. ¿Cuáles son esas? Las deducciones personales. Y si lo que te están timbrando, lo que te van a timbrar, no es una deducción personal, pues no va a salir el comprobante, ¿no? Si no es un honorario médico, no va a salir. Si no es eh, intereses este, hipotecarios, pues no va a salir. O si no es eh, por algún psicólogo, por algún nutriólogo, pues no va a salir, ¿no? No te va a timbrar. Entonces, cabe mencionar que tienes que eh, pues, dejar de hacer eso, ¿no? Saludos, mi, mi estimado Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Complemento. ¿Qué es lo que va a cambiar? Creo que ya lo había mencionado. Ahorita entramos al portal del SAT ya. El Complemento de pagos. Bueno, pues, recordar es que este complemento, este nuevo complemento 2.0, eh, algunos de sus cambios en esta, en esta nueva versión, va a ser que ya van a mostrar el total de retenciones de IVA en caso de que hayan existido. Recordemos que cuando, por ejemplo, nosotros le emitimos un comprobante fiscal como contador, servicio independiente, ¿no? yo tengo mi, mi, mi propio lugar, yo llevo clientes, yo, Antonio, le emito un comprobante fiscal a la mejor a Elizal de SADCB, ¿no? En ese momento él me tendría que retener pues el 10% y las dos terceras partes, sin embargo, como no sé si me va a pagar hoy o mañana, se lo emito en PPD, entonces él no tiene la certeza de que me retuvo y ya pagó las retenciones o las tiene que pagar el 17 del mes siguiente. ¿Qué va a pasar? Pues muy fácil, ¿no? En este caso ya a través de este nuevo complemento de pagos también va a mencionar si le pagaste una retención. En este caso si hay un traslado de una retención o no, si la otra persona se lo puede acreditar, si ya eh, la otra persona lo tiene que pagar entonces, de manera automática, también va a haber total de retención, por ejemplo, de IVA y de impuesto sobre la renta, ¿no? A lo mismo que de IEPS, en caso de que haya existido. Así como del traslado del impuesto al valor agregado, ¿no? Como se los mencioné, ahora sí, las precargadas de régimen simplificado de confianza, pues, van a venir este, remasterizadas. ¿Por qué? Porque ahora sí todos aquellos complementos sí se le van a sumar a tus ingresos acumulables. Si tú, Pillito, estabas utilizando esto de que, oiga, cuenta pues no aparecen, ¿no? este Nada más aparecen las PUE y las PPD. No, pues no aparecen, perfecto. Y los complementos, pero pues sí emitimos complementos, sí, pero no aparecen. Ah, déjalo así, no pasa nada, ¿no? Y entonces no le metías ahí ningún tipo de, este, de cifra, ¿no? Para aumentar tus ingresos ya te ibas al área de deducciones y ahí sí te quejabas, ¿no? Porque decías, oye, pero nada más me está tomando en cuenta siete de las facturas que pagamos, pagamos tantas, además ya nos emitieron los complementos de pago, no se vale aquí, y le modificabas, ¿no? Le modificas, lo cuadras y dices, bonito. Bueno, pues déjame te digo que seguramente para 2023, pues ya no va a ser tan fácil hacer ese tipo de situaciones. Y ojo, Preveo para el 2023, para allá del mes más o menos como de junio, agosto, septiembre. ¿Y por qué digo junio, agosto, septiembre? Pues se vienen las elecciones en 2023 del Estado de México, que, es, que, que, que digamos que es un punto medular para, para cualquier partido político. ¿No te conviene ahorita empezar a enviar este, diferencias ¿no? o a querer cuadrar diferencias? Pero en junio, además de que pues, te vas a tomar seis meses para estudiar y para revisar. Pero en junio, eh, por ahí de julio, agosto, septiembre, vamos a ver un SAT donde nos mande diferencias en régimen simplificado de confianza. Estoy segurísimo. ¿eh? Estoy segurísimo. ¿Por qué? Porque muchos se hicieron deducciones que no tienen. Muchos... Eh, omitieron ingresos que sí tenían en PPD y que ya les habían emitido su complemento de pago y pues no los pusieron. Eh, algunos pues inventaron activos, ¿no? Algunos otros eh, se inventaron costo de ventas Recordemos que el costo de ventas que traíamos de diciembre que todavía no habíamos sacado para el título 2, cuando pasaras a, a, a este régimen simplificado de confianza, lo podías seguir utilizando hasta que se acabara, ¿no? Pero para esto debiste de haber amarrado tus inventarios bien bonitos en diciembre del 2021. Si no los amarraste bien bonitos y te jugaste esta de pues métele que es costo de venta, ¿no? Otras deducciones, otras deducciones. Quiero pensar que la autoridad va a pensar mal y si no, seguramente ya este igual y me escucha. Va a pensar mal y va a decir, a ver, estas personitas que me pusieron tanto, vamos a mandarles unas lindas cartas, ¿No? A, les va a mandar las primeras cartas y habían, a ver quién cae. Seguido de ello, con esta nueva tecnología del CFD 4.0 y descomplemento complemento 2.0, pues me voy a ir hacia la parte del IVA. A partir de enero del 2023, ahora sí yo te puedo checar IVA. Recordemos que el IVA es eh, algo que es un tanto complejo de revisarte. Lo puedo, lo puedo cuadrar a través de tus facturas emitidas en PUE. Las de PUE y tus deducciones en PUE, ahí las, las traslado. Pero todo aquello que fue en PPD, a la autoridad se le hace complejo porque su complemento de pagos todavía no tiene esa tecnología de poder cruzar. Entonces, pues digamos que tienes un rango de diferencia que la autoridad lo sabe. ¿Cómo podría la autoridad revisarlo? Pues a través de tus estados de cuenta. Pero se vuelve más difícil. No es en un dedazo y en manera automática yo entre a la institución bancaria, primero, segundo. Pues necesito gente que empieza a revisar, la cual no tengo porque corría medio mundo. Se vuelve más complejo. Pero ya con esta versión 2 bueno, pues en automático, ya sé que Marisela, pues, me está ocultando, ¿no? 150 mil pesos de IVA que ya cobró y que hacen en los complementos de pago. Más rápido, más eficiente. Y resulta ser que ella me está diciendo que se está acreditando 140 mil y solamente me pagó 10 mil de IVA. Y resulta ser que cuando veo yo sus facturas que le emiten a ella en PUE, y sus complementos de pago me dan 90 mil pesos, ¿no? Y entonces, ¿dónde está lo demás? Ah, pues se inventó un acreditamiento y también me omitió algún tipo de ingreso. Y entonces aquí, pues, si sí vamos, por lo menos de aquí al 2024, sí, la, va, la vamos a ver temerosa, digamos, porque va a ser más rápido cuadrarte, va a ser más rápido checarte, ¿no? Por aquí nos dice, Carla, si facturo servicios veterinarios, ¿qué uso de CFDI debo poner? Hay varios clientes que me lo piden en gasto en general. ¿Sería eh, correcto? Sí, eh, en tu caso, bueno, servicios veterinarios, recordemos, no, no es una deducción personal, ¿no? Como tal, pues no es para nosotros y no es al final para nuestra mascotita. Que, fíjate, esto es un comentario este que quisiera advertir ¿no? Cada vez los animalitos... Son tan cercanos al ser humano que muchos de esta generación pues ya no están teniendo hijos, ya están teniendo al perro, ya están teniendo al gatito, ya están teniendo, cada vez es mayor, cada vez es mayor. Entonces, reformaron por la, por ahí la ley de IVA en 2014 y metieron que los alimentos para eh, pequeñas especies del hogar grabaran. ¿No? Entonces ya graban este, lo que tú compras, el alimento para tu gatito, para tu perrito, ya graba IVA. Antes no grababa, antes del 2014 no grababa. ¿Qué va a pasar con el eh, paso del tiempo? También quiero pensar que algún diputado, queriéndose ganar la amistad de todos, pues va a poner en la mesa alguna deducción alguna deducción no estructural. Que mencione, bueno, pues que el debido a la cercanía y a la emocionalidad que tenemos con nuestras mascotas, bueno, pues se sugiere, ¿no? Que que entre como una deducción, ¿no? Este tipo de gastos, por ejemplo, de veterinario. Pero hoy por hoy, pues no existe. Segundo, ¿cómo deberías de timbrarlo? Pues como gasto en general, en caso de que ellos lo requieran así. Recuerda que quien me solicita el comprobante fiscal es quien tiene la verdad. ¿Cómo se lo timbro? Como gasto en general. Sueldos, y, ojo nada más, ¿eh? Con lo que voy a Sueldos y salarios, gasto en general. Toin, no puedo. Oiga, es que no me deja. No, pero es que yo lo quiero en gasto en general. Pues no me va a dejar. Entonces, ¿en cuál lo deja? Sin efectos fiscales. Así se lo voy a tener que emitir a usted. Pero por ejemplo llego yo, que soy actividad empresarial y profesional. Y Entonces llego y me presento, ¿no? Oye, traje a mi gatito. Ya lo hiciste. Necesito que me emites mis CFDI. Uso de CFDI, gasto en general. Régimen fiscal, dividendos. TOIN no se lo puedo emitir así. Régimen fiscal, actividad empresarial y profesional. Pum, pasa. Va a pasar. Ahí, ¿quién tiene la responsabilidad? Pues, quien lo está adquiriendo, ¿no? En este caso, yo. ¿Quién fue quien te mencionó cómo quería el comprobante? Yo. ¿Quién pretende hacerse la deducción. No sé de qué forma, ¿va? Yo. Entonces, y si por consecuencia, eh, pues yo tengo el, el, el... Yo puedo estar engañando a la autoridad. ¿Por qué? Si yo te lo pido como gasto en general, seguramente es para meterlo dentro de mis deducciones. ¿Por qué? Porque yo pienso que el SAT se mueve a través de sumas y restas de su algoritmo. Es decir, él piensa que todo lo que me facturen a mí como gasto en general y que se haya podido facturar es una, es una completa deducción. Entonces, denme, denme un segundo. Y quiero pensar que es así. Bueno, eh, estoy en una capacitación. ¿Gusta hablarme en, unos, eh, en una hora, por favor, exactamente? Muchísimas gracias. Hasta luego. Entonces, pues las personas ¿no? van a, eh, a ocupar este gasto en general para meterlo en mis deducciones. Pensando mal, ¿no? Pensando que el SAT cruce nada más los comprobantes fiscales. ¿Cuántos de ustedes no han pensado lo mismo? ¿no? Por aquí nos dice Juventino: muchos facturan en otro régimen y no cancelaron. Eh, También. También detectará la autoridad los no deducibles en 2023. Mmm. Los no deducibles o los que no cumplen requisitos fiscales. Dos cosas diferentes, Esteban. Porque una cosa es que no cumpla la estricta indispensabilidad. Por ejemplo, el, el, lo que ahorita acaba de decir Carla. Yo le pido un comprobante por mi gatito porque le hice una operación o qué sé yo. Yo preguntaría a ustedes, ¿es una deducción para mí? Yo me dedico, ¿a, qué, ¿A qué me dedico? A... Ah. Yo doy asesoría contable, fiscal, etcétera. ¿Es deducible para mí? La respuesta de Carla es no. Perfecto, creo que tiene razón. Ojo, es no cumple el requisito fiscal. Más no que no sea deducible. Los no deducibles están en el artículo 28 de la ley de impuesto sobre la renta. No cumple requisito fiscal. Sin embargo, mi estimado Esteban, para que la autoridad se dé cuenta que no cumple con con la, con mi, que no cumplo el requisito fiscal, es decir, no es estrictamente indispensable, él tendría que tener una lista así de grande para saber, para Antonio, para mi régimen, una, para mi régimen, y dos, para Antonio, qué es deducción y qué no es deducción. Voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Pudieran existir gastos míos, mi estimado, este... Elizalde, que para mí sí sean deducibles y para ti no, y nos dedicamos a lo mismo. Nos dedicamos a lo mismo, pero no hacemos lo mismo, tal vez, ¿no? A lo mejor capacitamos, etcétera, y compré una gran lámpara, porque resulta ser que yo sí la necesito, para mí es indispensable dispensar, no puedo quitarlo. Para mí sí es deducible, a lo mejor para ti no. Para ti no cumple esa regla. Sería casi imposible que la autoridad pudiera filtrar de esa forma, diciéndole a, a, a la mejor a, a, este, a, Maris, a Marisela, esto no te lo acepto. ¿Por qué no me lo aceptas? Ella tendría que justificar el por qué no te lo estoy aceptando. Que es muy complejo, ¿no? La estricta... <coughs> lo que sí va a pasar, Esteban, y lo que están haciendo ahorita, es el ejemplo que les acabo de dar. <coughs> tu régimen fiscal... No checa con el uso del CFDI, vas para atrás, no te dejo ni timbrarlo. ¿Con qué intención? Que no me metas gastos que no son. Esa sí es la intención. Te estoy filtrando por otro lado. Adelante, mi, mi estimado Esteban. Sí, maestro, aquí, por ejemplo, vos digo antes que nada, buenas noches. Bueno. Este, ¿Qué pasaría en un momento, digamos, nosotros que prestamos servicios contables y tengo un CFDI que adquirí, por decir... 20 pantallas, ¿no lo detectaría la autoridad? Así como, por ejemplo, cuando yo timbro, por decir, estoy en servicios profesionales y mi actividad es servicios contables, y si yo timbro, como marca el artículo 29 del Código Fiscal, vamos a suponer, yo timbro servicios de carpintería. Yo creo que, digo, es mi opinión, mi punto de vista, que así como yo puedo timbrar algo que no está dentro de mi actividad, lo mismo podría detectar, digo, es mi opinión, si yo compro algo que está totalmente fuera, que no es estrictamente indispensable, creo que sí se presta un poco a esta parte, porque de alguna manera la autoridad, si pone cuidado en mí como esas revisiones profundas que están haciendo y ve que yo adquirí en mis CFDIs, tengo a través de una revisión profunda que adquirí algo totalmente, que no es estrictamente indispensable, pudiera ser que la autoridad me diga, ¿sabes qué? ¿Por qué realizaste esta adquisición y la hiciste dentro de tus deducciones? La estás incluyendo, no va ni es estrictamente indispensable. Digo, a mí se me ocurre que pudiera darse la autoridad cuenta en un momento dado, en un extremo de ese tamaño. ¿No cree? Digo, es mi opinión. Fíjate, ahí voy a utilizar el ejemplo que acabas de dar y voy a mover un poquito mi cámara. ¿A ustedes se están viendo en este momento? Eso es una pantalla, ¿no? Acaba de decir, por ejemplo, yo compré eh, cierta pantalla. Eso es una pantalla. Esto es mi computadora. Allá hay otras pantallas de ese lado, ¿no? Hay otras pantallas que utilizamos para otras cosas. Y allá arriba tengo otras pantallas. ¿A qué se dedica contado? Doy servicios contables y capacitación. Ah, chingue, ¿por qué tiene usted como 10 pantallas, no? O sea, ¿por qué se dedujo 10 pantallas? Las necesito. ¿Para qué? Ah, Bueno. Te voy a tener que explicar todo cómo es mi, mi modo, ¿no? Cómo es mi negocio, cómo es mi razón de negocio, ¿no? Y con base en ello le doy validez a mi deducción. Lo que sí tiene razón ahorita y que acaba de decirme Esteban y, y te doy la palomita y algo se me estaba pasando, no vayan a emitir facturación de algo a lo cual no se dedican ustedes o no está dentro de su constancia de situación fiscal. Si a ustedes se les ocurre por alguna situación, porque el compadre les dijo, écheme la mano, el compadre es carpintero, les hizo un mueble a una persona, la persona les está pidiendo factura, y resulta a ustedes que Esteban agarra y dice, ah, sí, no te preocupes, vamos a ponerle aquí mueble de este, mueble de madera, bla, bla, bla, y lo timbra como un mueble. Te va a llegar una linda notificación, porque ya están llegando, de hecho ya están llegando, donde te va a decir, se ha, estimado contribuyente, se ha detectado la factura tal eh, a nombre del RFC tal que emitió día tal con UUID tal y que hace mención a la venta de un mueble eh, la cual esa actividad no la tenemos registrada en el servicio de administración tributaria. Le solicitamos haga la actualización de sus actividades o eh, cancele el comprobante. Ya les están llegando, así como acabo de decirlo, palabras menos, palabras más, ya te está llegando, porque te detectaron, a ver, tú no te dedicas, tú no te dedicas a vender muebles, tú te dedicas a dar servicios de contabilidad, porque andas facturando muebles, y esto es más usual de lo que pensamos. En el ejemplo del de el compadre carpintero, pero llegaba tu mamá que quería un recibo de arrendamiento, pero llegaba tu primo que quería que le facturara las camisas que maquiló, pero llegaba el otro sobrino que, porque pues uno es contador y piensan que casi es Dios, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas. No, no puedo, ¿no? No vas a poder. Hoy en día ya no vas a poder. O otros que se dedican a vender la factura. Ah. Pues yo te la doy, eh, nada más te cobro el IVA y otro 5%, ¿no? Y entonces el IVA pues lo pagaba el, el, el, el cuate que les daba a ellos y digamos que su comisión era el 5%. ¿Cuánto te ganabas tú? Pues un 21% de ese valor de la factura. Y un negociazo, ¿no? Sin embargo, para este 2023, pues 2022 ya, no se puede emitir. Si tú emites de algo que no te estás dedicando, lo primero que va a hacer la autoridad te puede reclasificar. Lo primero que te va a hacer es llegar un mail. Después te puede llegar a reclasificar si tú estás, sigues timbrando, te va a sumar una actividad o inclusive te puede cambiar de régimen. Estabas eh, timbrando tú como régimen de actividad empresarial, y resulta ser que estás timbrando un recibo de, de arrendamiento un, eh, o, o arrendamiento como tal, ¿no? Te va a mudar. Ahora, de la otra postura de las deducciones. Sería muy extraño porque la autoridad tendría que, o más bien caería en mi cancha demostrarle que sí necesito las 10 pantallas que tengo. Porque una la utilizo como monitor, no me gustan los monitores como tal, la utilizo como pantalla porque después esta pantalla la puedo mover a otros lugares. Entonces ya ves que puedes conectar tu lab o, o otras cosas, ¿no? Para mí me sirve mucho mejor que comprar monitores de, de computadora. Me es más factible a mí, ¿no? ¿por qué me restringes esa deducción? En el ejemplo que tuviste, que fue muy sí, acertado, digo, porque las tengo al lado. Sí, sí, sí, perdón, maestro, a mí se me ocurrió, por decir, pantallas, pero digamos, si ponemos un ejemplo, que compré 100 pares de botas de esas que de uso industrial, es un ejemplo, digo, me estoy saliendo totalmente de, de la indispensabilidad, pero, digamos, si yo adquiero otra, cosa, pues vamos, pues se me ocurren las pantallas, que si es justificable, como lo comenta. Adelante. Yo, yo. Ahora, ¿a, ¿a qué me dedico? A capacitación, ¿Va? Imagínate que yo en el año me deduje a la mejor ochenta mil pesos de pan, jamón, mayonesa, del Walmart. Ah, chinga pues usted está comprando su despensa, ¿No? Usted no estaba haciendo este. Sí, claro. Es decir? Ah, pero yo te demuestro con fotos, con videos, con audios, que mi capacitación aquí se daba en este jardín que tengo, y ahí les poníamos todo lo, todo lo consumible para, para ellos. Lo primero que va a decir la autoridad es, eso no es deducible. ¿Por qué? No es indispensable. Ah, te voy a comentar que el hecho de que les pueda dar un coffee y les pueda dar una atención, me incrementa eh, o me hace más competitivo que... Mi, mi, este, mi competencia, ¿no? Si yo no tengo eso, si yo no les puedo dar esto, pues puedo perder ventas, ¿qué crees? sí es, sí es una, este, estricta indispensabilidad, ¿no? Entonces, ¿tendrías tú que justificarlo? Sí, las, digo, también hay que ser coherentes, ¿no? Las mil botas que compraste de casquillo, etcétera, ¿para qué? O sea, si me demuestras para qué y tiene que ver con lo que estás realizando, pues no hay pecado. ¿eh? Sí, a lo que iba es que la autoridad puede detectar por medio de las claves. Digo, obviamente ni se va a dar cuenta si yo lo hago, pero una revisión profunda que están haciendo constantemente sí me pudiera cuestionar ciertas adquisiciones o gastos que yo realice que estén fuera de cuadro. O sea, como que siento que es más factible que hace algunos años, que pudiera detectar la autoridad alguna adquisición que esté fuera de lo normal, vamos, que no sea estrictamente indispensable, esa es mi opinión, digo, probablemente tenga razón, a lo mejor mi cuenta se da, lo hago deducible, sí, sí. no pasó nada, sí, pero por, yo creo que sí, por ahí también va el tener un poco de cuidado, porque lo que bien comentaba, que marca el 29 del código, si yo timbro y estoy en servicios contables, servicios de carpintería, la autoridad, yo por lo que interpreto en el artículo 29, siento que ella me va a actualizar mis obligaciones, probablemente no me llegue ningún aviso y me actualiza mis servicios de carpintería. ¿Cómo la, eso la verdad? Todavía queda en, en dudas cómo lo irá a hacer la autoridad, pero de acuerdo a lo que menciona el artículo, creo que la autoridad va a hacer la actualización de obligaciones, llevándome a esa parte que yo timbro que está totalmente fuera de mí de mi giro, vamos, no sé, digo, mi, mi interpretación también. Fíjate, fíjate que al respecto, sí, no, ya empezaron a llegar los mails, literal, a ver, hemos detectado que bla, bla, bla, y, y no hacen el cambio, les avisan primero, quiero pensar, y eso sí, no, no tengo ningún conocido que le haya pasado, que si sigues, pues en algún momento te van a pasar, ¿no? Y adiós.